Segundo de Crónicas, capítulo 27 Jotam tenía 25 años cuando llegó a ser rey, y reinó por Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Hizo lo que era correcto a los ojos de Jehová, como lo había hecho su padre, Usías y no entró en el templo de Jehová como lo había hecho su padre. Pero el pueblo seguía actuando de forma corrupta. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor e hizo grandes obras en la muralla de Ofel. Construyó ciudades en la región montañosa de Judá, y fortalezas y torres en las montañas y los bosques. Jotam luchó con el rey de los amonitas y los derrotó. Los amonitas le dieron cada año durante tres años 100 talentos de plata y diez mil coros de trigo y diez mil de cebada. Jotam se hizo poderoso porque se aseguró de que lo que hacía seguía los caminos del Señor, su Dios. El resto de lo que hizo Jotam sus guerras y otros sucesos fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá. Tenía 25 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante 16 años. Jotán murió y fue enterrado en la ciudad de David. Su hijo Acaz tomó el relevo como rey.